En este ejemplo, vamos a ver cómo insertar dentro de nuestro Excel Learning una actividad realizada con Hot Potatoes. En este caso concreto, es un conjunto de actividades agrupadas con, la, eh, con The Masher en Hot Potatoes que están compuestas por varios archivos. Lo primero que tendríamos que hacer sería en la sección de información no textual elegir el e-device de ficheros adjuntos. Aquí ya lo hemos hecho previamente porque son varios como podemos ver los archivos que forman este paquete nos queda únicamente por añadir un único archivo vamos a hacerlo para hacer la demostración y así señalamos alguna cuestión importante el device de ficheros adjuntos debería aparecer con el título vacío deberíamos elegir que no mostrara la descripción y el enlace y sin instrucciones vamos subiendo los diferentes archivos en este caso concreto vamos a añadir un archivo nuevo que necesitamos y lo que sí que será importante, eso lo tenemos que haber tenido en cuenta al generar nuestro producto con Excel Learning es que todos los archivos se encuentren en la misma carpeta como es el caso vamos a añadir el archivo index.htm que es el único que nos faltaba por añadir pulsamos en cargar para que se cargue realmente el documento y se incorpore al paquete de Excel Learning y ahora que ya lo tenemos aceptamos bien con eso nuestro paquete de Excel Learning ha recibido todos los archivos que necesita para ir al siguiente paso el siguiente paso sería utilizando por ejemplo un device de texto libre podría ser de texto libre, pues podría ser cualquier otro pero en este caso vamos a utilizar uno de texto libre utilizamos el botón de insertar medio embebido elegimos iframe e y aquí escribimos resources, barra de dividir y el nombre del archivo que da eh, inicio a nuestro paquete de hot potatoes En nuestro caso es index.htm. Vemos que ya aparece aquí nuestro Excel Learning. Ajustamos el tamaño, vamos a ponerlo por ejemplo a... 800 píxeles en este caso, porque la plantilla que estamos mostrando nos lo va a permitir. Insertamos y aceptamos. Vamos a comprobar cómo queda y si todo funciona perfectamente. Utilidades, vamos a la visualización previa. Comprobamos que aquí está nuestra, nuestra actividad de Excel Learning, que funciona perfectamente. Vamos a ver, vamos a verificar si esta estaba bien, las demás no. Saltamos a la siguiente actividad, sería una actividad de eh, emparejamiento de imágenes. Verificamos, tenemos una bien, y así sucesivamente vemos otra serie de actividades hechas con Hot Potatoes dentro del mismo paquete. Todo bien, pero lo que hemos visto es que nos ha quedado un hueco muy grande entre el título y hay la actividad de Hot Potatoes. ¿A qué se debe eso? Se debe a que tenemos primero el e device de inserción de ficheros adjuntos. Sencillamente lo que vamos a hacer es editamos cualquiera de los dos, y en este caso, como he elegido el del e device de Hot Potatoes, lo que hago es subirlo de posición dentro de la página para que quede por delante de la lista de ficheros. Vamos a comprobar ahora. Cómo queda, nuevamente con la visualización previa, y vemos que ahora sí que nos queda pegada la actividad al título que teníamos. Vemos sí que nos va a quedar debajo el hueco de los ficheros adjuntos, pero ya queda más presentable. Por supuesto, si lo que hubiéramos tenido fuera una actividad ya publicada en la red, sencillamente lo que deberíamos tenido que hacer sería en nuestra y device de texto libre al eh, utilizar la inserción de medio embebido, haber puesto aquí la URL correspondiente.